Ok, como he dicho, vivo solo hay una para poder eh, decir que no me arriesgo o por lo menos... No, sorry. <ríe> para decir que no me va a doler mucho y porque voy a ser feliz con mi cambio y romper ciclos no significa pintarse el cabello, <ríe> significa saber madurar, saber crecer, saber... Entender que es bueno y que es malo, pero yo literalmente soy feliz, tengo el cabello corto y no sé cómo voy a quedar con el color adivinen qué colores. Bueno, se los digo. Es un color eh, básicamente castaño medio, violeta rojizo. Por coña <risa> ¡Oh, por Dios! Ok, o sea, ya me había pintado este color Pero tengo un tratamiento súper... O sea, tengo bastante y, y me va a coger el color muy fuerte Y, y realmente le voy a dejar crecer para que el color Pues se comience a notar bien bonito Chalala y todo eso Pero pretendo, sí, cuidarme Cuidarlo pero créanme, vida solo no hay una. Si me quedo pelona, ya no pasa nada. Me compré una peluca fresca, no pasa nada. <risa> no para nada. Simplemente voy a pensar que va a salir bien. Bueno, es la tercera vez que me pinto el cabello, pero claro, pasando un tiempo y todo eso. Pero vamos a ver qué tal. Queda. Tengo aquí mis guantesitos. Cabe recalcar que aquí Pamela no sabe. ¿Qué, va? qué locura va a ser, así que está tan nerviosa que solo siente que va a salir todo bien, así que déjenme en ella más o menos, <ríe> por cierto, soy yo, todo salió bien o, o vamos a ver qué tal. Yo creo que voy a necesitar algo para ver, incluso, porque vamos a estar tipo ondas, cabello Hoy vamos a pagar esto para poder ir a ver un, un espejo, espejo, un mini espejo de lo que tengo con mis flechitas un espejo, pero se me, se me por cierto, el... disculparán pero, si, no si no se escucha, escucha muy fuerte no, no, lo no. que es el audio, se mh, bueno, de mí hablando de en el video, pero eh, bueno, aquí les resumidas igual todo lo que voy a realizar, pues. Igual verán como yo feliz, son inicio son con ponerme los guantes, inicio con mezclar igual que los que productos decir, y todo eso. Me lo paso hablando mucho, así, tutorial, así que no, no, me ah, me cuidado, disculparan no haces, y, y más que todo bueno, voy a así suyo y, y okay, unas ciertas fallas. Estábamos eh, cortando esto con el diente Nunca lo hagan, estaba realizándolo Cogí unas tijeras Que sirven no mucho mejor y funciona Que tus dientes No te arrepientas Pamela Ya tú sabes que mami Que manda Eres tú y tus decisiones Locas y raras Pero eres tú Entonces, cuando escuchan esa canción, no les pasa por la mente la canción de Kimberley Walsh ¿No porque a mí sí, es como que, vean, esa parte. Ya vienes a criticarme, a criticarme, para enfadarme, según tu padre Sacrity carnet Vamos con este Ok Veamos qué color es Es como un color amarillento Ok Bueno obviamente este color no va a ser Pero ¡Ay, por Dios tan bonito que se ve ahí Es un color yo creo que te sombra. sí. así. Uy. Uy, está fuerte. Uy, está fuerte, está fuerte. Yo sé que eso es fuerte ese producto. Tenga mucho cuidado al momento de. De, bueno, de incorporarlo en los, bueno, utilicen un pocillo que no vayan a ocupar yo este pocillo, como se dan cuenta está manchado, es porque ya lo he ocupado, como les digo, como en una ocasión eh, con un cabello castaño que me había puesto pues, color chocolate, algo así ya, pero no o sea, no, no, no, no no no hagan esto de usar nuevamente el pocillo para poder comer a mi no apetece pues, estilo Déjelo un aparte separado y guárdenlo para que eso es otra ocasión. Ya, ya está saliendo, ya lo voy a este Ok, este, esta cremita es como que más espesita. Ok, creo que después tendré que. Saber que sí, productos orgánicos También para poder ayudarme y, y todo, porque no es solo coger Y quemar tu cabello O, o pintarte como se te da la misera gran, gana, No, no, no aprendan eso Ya yeah. okay, vamos a Vamos a mezclar Tengo ya mi cabello Eh... Peinado, disque peinado. Pero bueno, algo es algo. Tengo aquí un espejo, ustedes no lo ven, pero tengo un espejo ahí. Vamos a tener algo muy importante, Pamela. Entiendo por una sola vez. Se llama cabello. Cabello, Pamela, cabello. Ok, no, ¿no? <risa> no podía aplastar? Miren. Quería enseñarles esto. ¿Se ¿Sí ven? <risa> ok, me voy. Algo muy importante e inusual. <risa> Ustedes cojan una funda de basura y póngaselos. los. ahí ya que, que les importa igual están en su casa. Y que viva la cuarentena. Así. Oh, Hagan en cuenta que ya falta poco para Navidad y, y bueno, como le digo, vida hay una sola y es lo que te haga feliz en cuanto a este bien. Tal. El cabello termino como que vaya a estar bien en cuanto al consejo sano, pero claro, si eres una persona que procura cuidar de él, pues no lo hagas. Y, y, y bueno, y si lo haces, pues igual con los debidos productos. Y en este caso, pues eh, igual eh, estar pendiente a que tus ansiedades en cuanto también a, a tu vida estable también concuerden con todo, porque pasa de que no todos somos perfectos, ¿saben? Como les dije. Y, y yo lo hago por parte de sentirme bien conmigo misma. Y, y en este caso Porque quería hacerlo por, por el color Quería probar estilos nuevos Quiero probar algo diferente Y, y eso Entonces hágalo Sean felices con ustedes mismos Y, y claro, cuídense mucho y, y gracias Ya les estaré enseñando el video Y voy a realizar un make up Que en este caso espero también enseñárselos Yo sé que sí se los voy a enseñar Porque ya, ya somos todos Ya está de que ya lo hicimos.